Muy buenos días amigos, ¿cómo están todos? Eh, Bienvenidos a nuestro programa Conversemos un café historiado en Radio Tu Zona X. Nada nos calla. Danielo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy... ¿Cosas <risa> que pasan? La... Estoy bien, <risa> si no te preocupes. Eh, en vivo. Sí, totalmente en vivo. <risa> Cualquier cosa son las 15.14.06. Exacto, el día sábado 15 de el, febrero. De febrero del 2020 ya. Yeah. 2020. Estamos viejos. Usados, no viejos, decía mi abuelito <risa> eh, Gonzalo, ¿cómo estás? Profesor, Ángelo, de Ángelo, un placer tenerlos acá nuevamente Y por supuesto, un programa muy interesante Ya hicimos la promoción, por supuesto, dentro de las redes sociales de nuestra radioemisora. Vamos a hablar de un tema que es muy importante respecto a la Guerra del Pacífico el día de hoy Efectivamente, eh, tenemos hoy día una buena parrilla donde vamos a eh, pasar eh, por un par de efemérides, después vamos a ver el tema de muy suavecito de lo que es San Valentín, ¿verdad? Eh, vamos bien. a hacer un recuerdo histórico. Y eh, vamos a seguir, Daniel. Bueno, el tema de fuerte de hoy día va a ser eh, obviamente el efeméride más importante de esta semana, que es la reivindicación de Antofagasta, para todos nosotros que nos gusta la guerra del Pacífico. Ocupación o reivindicación? Lo vamos a ver después. ¿eh? Sí, no, tenemos varias cosas que hablar, que aclarar y lo mejor justificar con fuentes. Eso es lo más importante porque eh, con fuentes nosotros vamos dando la calidad de verdad a los hechos históricos. Y no como algunas personas que publican y no tienen cómo sostener lo que comentan. Eh, también eh, tenemos por ahí una nueva sección, ya, una nueva sección que es. ...el objeto destacado del museo... ...ya que va a partir desde este capítulo. Claro, también obviamente vamos a tener en cuenta... Eh, ...todo lo que ustedes escriban, todo lo que ustedes nos comenten... ...obviamente va a haber una respuesta dentro del tiempo estipulado de hoy día... ...pero antes de eso, alguien la semana pasada hizo un comentario... ...y no lo alcanzamos a responder. La pregunta era sobre el repase, ¿qué decía la convención de Ginebra sobre el repase? La respuesta muy corta y muy rápida es ya que el repase se hace sobre una persona herida el segundo artículo que se leía en la, en la pañoleta de la convención de Ginebra decía que todos los heridos debían ser respetados entonces con ese artículo no puede decir que el repase estaba prohibido y severamente sancionado Es un tema que en la primera y segunda guerra mundial eh, dio por resultado penas capitales ya, eh, Tratado, tratado de de Versailles el primer ¿verdad? y el tribunal de Nuremberg no no sí. o sea, muy, muy importante ahí, ahí, por favor, tenía esa, esa espinita de la semana pasada y ya me la saqué Perdón. ya eh, tenemos también la novedad de que contamos a partir de hoy día con un amigo del programa un auspiciador para eh, nuestro Nuevo y próximo concurso Que también va a ser tipo trivia Que es el restaurante Ocean Pacific eh, En Camen con Agustinas Y que nos Está entregando una cena Para dos personas ¿Ya? Sí. Así que atentos Cuando partamos Yo creo que a partir de la próxima semana Sí, crear un concurso, ¿Ya? una trivia Y obviamente el premio va a ser Esa cena para dos en el restaurante Ocean Pacific Que es maravilloso eh, y que además nosotros hemos ayudado a, a catalogar algunas de sus colecciones bastante interesantes bueno, es prácticamente un museo y además un gran restaurante las efemérides de la semana es importante porque eh, a lo que va de la semana de febrero eh, de esta segunda semana se han desarrollado en la historia de Chile un par de efemérides bastante interesantes que eh, vamos a tocar de pasada digamos sin andar mucho Claro. Peor. Y nunca perdiendo el foco que nuestro foco siempre va a ser la guerra del Pacífico. Exactamente. Y nosotros partimos con el 12 de febrero, batalla de Chacabuco, Chacabuco. ¿Ya? que nos permite la eh, consolidación de la independencia de Chile. Eh, esto también se relaciona con la intención de eh, la creación del batallón cívico Municipal Chacabuco después en la guerra del Pacífico. Por, eh, Domingo Toro Herrera, que en homenaje a esta unidad histórica se le da nombre a esta a, unidad de civiles voluntarios. ¿ya? Que como comentamos tiempo atrás, eh, nace con la Brigada Cívica de la Recoleta, cuando eh, después de la declaración de guerra de Bolivia del 1 de marzo de 1879, Chile responde el día 3 en Santiago, dividiendo la ciudad en cuatro cuarteles, y creando eh, cuatro brigadas cívicas. Una de ellas, la Brigada de la Recoleta, que después da origen al batallón cívico movilizado Chacabuco al momento de declarar la guerra al Perú y a Bolivia 5 de abril de 1879. Claro, y después, obviamente, continuando un poco la historia y redondeándola, vamos a tener a ese, a ese batallón cívico movilizado Chacabuco transformándose en... Regimiento de línea. Regimiento de línea, sexto de línea Chacabuco, que es reconocido durante la campaña de la Sierra o campaña de la Breña, para recordar que es el nombre que ocupa la historiografía peruana, en el combate de la Concepción. Exacto, 9 y 10 de julio de 1882. Sí. ¿Ya? Eh, también tenemos la fundación de la ciudad de Santiago, importante, ¿verdad? Eh, un 12 de febrero de 1541. Y eh, que nos hubiera gustado que Santiago, que nuestra comuna, hubiese hecho más cosas, la verdad. Pero pasó sí, bastante bueno, fue bastante tímida la, la celebración. Pasó muy, muy desinflada esa celebración, sí. Eh, y vamos a entrar a algo importante también, que es la... En sí ya la independencia de Chile, ¿verdad? Que eh, se toma también un 12 de febrero. Claro. Okay, de la Cobra y Acta de Independencia de Chile, 12 claro. de febrero. Aunque, aunque tiene unas etapas, eh, el, el primer germen de independencia es eh, la Constitución Provisoria de Carrera, el año 19, 1812, donde eh, entre toda la eh, palabrería, todos los artículos en general, se mete este germen señalando lo siguiente, que... ...no se va a aceptar ningún tipo de decreto, de orden en general, de providencias... ...emanadas de territorio extranjero. Es interesante porque éramos colonia. Sí, pero es una especie de independencia encubierta. Claro, es el germen. Claro. Pero, ¿nosotros tenemos un antecedente? Bueno, existen más antecedentes después de la llamada Patria Nueva... ...especialmente en diciembre de 1817... ...yo que soy de Concepción lo recuerdo bastante bien... No por la plaza de independencia el 1 de enero de 1818, sino que en diciembre de 1817, en el cerro Perales, en las afueras de Talcahuano. ¿En qué se, circunstancia fue eso? En el sitio de la ciudad de Talcahuano. Estaba el ejército patriota fuera de la ciudad, el ejército realista dentro de la ciudad, y estaban sitiándolo. ¿Qué ocurre? Que se firma un decreto de independencia para simplemente cortar relaciones con los españoles. Y obviamente se le entrega directamente a los españoles. Eso era para justificar la independencia en sí. Claro. claro. Que ya no éramos vasallaje a un país vasallo del Imperio Español. Después tenemos el primero de. Eh, enero del 18, en, en, en la plaza, plaza de la Independencia. Claro. Eh, donde se constituye la primera carta de independencia. Eh, en febrero se ratifica por O'Higgins en Talca. En Talca. Y finalmente. Y el 12 se jura acá en, en Santiago. Santiago. Con un director eh, supremo provisional Porque sí. Bernardo Gini estaba En sus menesteres militares en el sur Y se realiza la jura Y a partir de ahí formalmente Viene siendo nuestra independencia, independencia. ¿Sí? Eh, Tengo que comentar algo Bueno, eh, Dentro de, de estas cosas eh, Del proceso de la vida También eh, se nace Se va creciendo Y se envejece y también fallece y eh, le llegó, digamos, el eh, llamado a la naturaleza a un gran amigo nuestro. El 9 de febrero fallece eh, Juan Luis Parra Ferrez. Juan Luis es un descendiente directo de Angelo de Sofanor Parra Hermosilla. que le llamaban? El centauro. O el inmortal. ¿Ah? O el centauro inmortal. Es eh, uno de los oficiales eh, veteranos de la guerra del pacífico que más acciones hizo en la guerra del pacífico. Estuvo siempre en la primera línea, la verdadera primera línea de combate, defendiendo la patria. ¿Ya? Estuvo desde el combate de Calama hasta Huamachuco. O sea, ¿Ya? toda la guerra, estuvo durante todas las campañas. Ahí tenemos eh, la fotografía de nuestro querido amigo, y quien nos eh, además colaboró entregando las reliquias familiares que hoy día conservamos en el museo, en el salón, Dedicado a la memoria del gran Sofanor Parra Hermosilla Ahí tenemos un carnet no, militar Su casco prusiano De hecho Como tenemos los dos Ese claro. es cuando era director de la escuela de caballería ¿ya? Y... Hermoso, es hermoso de escudo de época Bueno, es parte del acervo y de la colección del museo Que pueden ustedes disfrutar yendo en persona Acuérdense que estamos en Fuego 50 B. B, Santiago Centro A una cuadra del metro Los Héroes Ahí van a ver ese hermoso casco Que además tiene eh, Las puntas intercambiables Claro, hay que pensar que esto ya es de un periodo Posterior a la guerra, Sofano Parra Tuvo una bastante fructífera Carrera militar Una muy larga carrera muy militar larga. Sí. Ahí, está, Ahí está, precioso el... Bueno, a partir de 1910, ese casco que ustedes ven en imágenes solamente lo ocupa la, el director de la escuela militar. Es sí. parte de las presillas de los distintos uniformes que lo ocupó. Uniformes, Ya tenemos tanto de uniformes de lusanza francesa, que son del periodo de la guerra, como de lusanza prusiana. Esas son francesas. Son claro, esas son las francesas. Bueno, hay que pensar que Sofano Parra también es recordado por fundar una ciudad. Exactamente, en, al inicio de la guerra del pacífico Y la ciudad además lo recuerda, que es lo más lindo de todo Con un tremendo monumento, que es una especie de medallón gigante Que lleva su rostro En la plaza ¿Y qué ciudad es? Daniela? Pozo Almonte, cercano a Iquique Muy cercano a la salitreras Humberston y Santa Laura En noviembre de 1879 Mi, mi saludo a Pozo Almonte Nuestros saludos, uh, sí, porque además lo recuerdan mucho Sí. Y es gente muy preocupada de la memoria de la guerra pacífica. Tenemos un par de amigos historiadores locales allá. Estas son sus piezas de gala. Sus piezas de gala. Así Hay que, que pensar que... que esa que es una medalla de la exposición internacional de 1875 que se realizó acá en Santiago, específicamente en la quinta normal de agricultura. Ya la recibe, ¿eh? la verdad que para nosotros sí. es. Hasta bien el interesante. día de hoy es una duda que. Ha sido de Cannes. ...o probablemente podría haber sido jurado... ...como Domingo de Toro Herrera... ...que fue jurado claro. por la competencia de maquinaria industrial. Y sofanores de caballería podría ser mm. por el tema de, de animales. claro Interesante. Hay que pensar que durante esa exposición internacional... ...también se probaron distintos sistemas de fusiles... ...como el Comblay ...que ganó medalla también. Exacto. Bueno, en el museo encontramos una vitrina... ...con todos sus elementos personales... ...y además de eso... Eh, ...un salón que lleva su nombre... ...y que también lo recordamos de distintas formas... ...no solamente por su labor... ...como oficial destacado... ...sino también por su labor... ...posterior en muchas instituciones civiles... Sí. ...como la Sociedad de Agricultura... La Liga, Patriótica. ...la Liga Patriótica... ...su desempeño como neutral... ...durante la Guerra Civil del 1891 también. Bueno, yo quiero darle las gracias... Eh, pública a quien me presentó Juan Luis Parra que es nuestra amiga Juana Valdivia quien además está muy condolida muy dolida digamos por la pérdida de Juan Luis, ellos fueron pareja muchos, muchos años y eh, ella lo apreció hasta los últimos momentos de la vida de Juan, de Juan Luis así que mis cariños y uh -huh. eh, sentimientos a, a nuestra querida amiga Juana Valdivia que sé que nos está escuchando nada más eh, vamos a pedirle a Gonzalo que nos presente ahora eh, ya que estamos hablando de San Valentín, no lo vamos a dejar afuera obvio, estamos dentro de la claro, dentro de la fecha para nosotros lo importante es el 14 de febrero en Chile eso es lo trascendental y que les voy a comentar chiquillos a todos que el día de ayer en el museo hicimos nuestro Conversemos un Café Historiado con muchos descendientes de veteranos de la guerra. Fue una eh, estupenda actividad que eh, la proyectamos de 7 a 9 y la verdad que nos fuimos a las 12 de la noche y tuvimos que echar a los, a los invitados, fue muy bueno. Eh, y fuimos la única actividad en el país conmemorando la reivindicación de Antofagasta. 141 años lleno de historia. Y bueno, vamos a escuchar, eh, vamos a ver la carta del gran Rafael Torreblanca, ¿ya? el soldado poeta. Y eh, eh, es un video que tenemos... Es un video que es dice? una poesía de Rafael Torreblanca... Que lo importante es que fue escrita durante la guerra y escrita dentro de la campaña. A su amada, que ¿cómo se llama a su amada? Clementina Cobaldés, muy conocida por ser parte de la novela Adiós al Séptimo de Línea. Y que los cuatro cuartos toman para su obra... La novia del capitán. Exacto, maravillosa obra. Personaje histórico dentro de la novela claro. de Jorge Nostros. De la obra de Adiós a Sete Modelina también, musical, musical de este grupo interesante. Del folclore chileno, ¿verdad? Patriótico. Y eh, les pido, porque esta es la versión original, no es la de la música. Esta es la carta que escribió. la carta está la versión completa. Entonces, lo bueno es que uno puede, por primera vez, escucharla sin la tener todo el concepto de los cuatro cuartos. Exacto, pura. Así que cuando quieras, Gonzalo. Lucero misterioso del amor, que brillas entre nubes escondido, al fulgor de tus rayos he sentido, tembloroso mi pecho palpitar. Voy a partir el dedo del destino, me señala quizás en lontananza, un remoto sendero de esperanza que conduce a las gradas de tu altar. Voy a buscar en medio de la guerra, entre el humo sangriento del combate, una bala piadosa que me mate o algún rayo de luz para mi cien, un rayo que alumbrando mi existencia me permita llegar hasta tu lado. Cuando suene el clarín de la batalla bastará clementina tu memoria para lanzarme en pos de la victoria con altivo y osado corazón y si el plomo enemigo me derriba, tu nombre solo, fulgida lucero, brotará de los labios de guerrero, como el postrero y eternal adiós. Mil veces por dichoso me daría, si al tomar el fusil de la matanza, una sola palabra de esperanza, pudiera de tus labios arrancar, y si caigo y derramas una lágrima, por la memoria pálida del muerto, las arenas candentes del desierto, conmoverse mis restos sentirán. Cuando vese la brisa tus mejillas y jugando en tu rubia cabellera, a tu oído murmure placentera, vagas frases de goces y de amor, entonces, ¡ay!, recuerda que te adora, más que a su vida un mísero soldado Que deja separarse de tu lado En estas líneas su postrer adiós. Qué bella... Qué bello trabajo Llega al alma Realmente pensando además Que esto es real Él está en la guerra está enfrentando la muerte, está queriendo ganar eh, para Chile glorias, ¿verdad? Y eh, hacer justicia ante la situación que Chile estaba viviendo, que era muy injusta. Bueno, Rafael Torrelanca fue uno de los más destacados oficiales del, del Atacama, a pesar de su breve carrera militar. ¿Cómo ascendió? ¿Te acuerdas tú, Daniel? Cuéntalo tú. Él asciende ganando las posesiones enemigas ...e instalando la primera bandera en dos oportunidades, la bandera chilena y bajando la bandera enemiga. ¿Ya? Llega al grado de... capital Capitán. Fallece en la batalla de Tacna, Tacna el 26 de mayo de 1880 con dos balazos en la cabeza y otro en el pecho. Sí. Hay que pensar, Ajá. sin olvidarnos, que obviamente él instala la primera bandera en la cima de Pisagua el 2 de noviembre de 1879. Sin después, embargo, ya había una bandera antes, que era la de ah, pero por supuesto, Juan era Amador Barriendo. El marino, claro, el marino, el marino desobediente. Desobediente, pero siempre hay que hacer el recordatorio <risa> patriota que patriota. existen dos héroes y dos banderas en claro. Pisagua. Nosotros, bueno, de, digo desobediente, porque la verdad que él, según las órdenes que tenía, y su misión era, a través de un bote, bajar tropa a Gonzalo del barco, del buque de guerra llevarla a la playa, tomar los heridos y devolverlos al buque para ser atendidos ¿verdad? pero ¿qué hace el D'Angelo? obviamente no cumple esa orden y continúa hacia la playa, toma una bandera de bote, las banderas de bote en realidad son bastante pequeñas son aproximadamente 40 centímetros por 30 no más grande que eso, pues así. bastante similar al estandarte que tenemos ahí y son confeccionadas de forma artesanal es más, en Museo Marítimo Nacional existe una pequeña bandera de bote que es de la corbeta Esmeralda. Fue ¿Y por qué tomó la bandera? ¿Cuál fue su, cuál fue su intención? Eso, eso es lo que, eh, lo que creo que debemos destacar. Bueno, eran bastante comunes las banderas dentro de los soldados y la marinería, especialmente para marcar solamente un territorio. Y a la vez también, obviamente, recibir el honor de ser la primera persona. Claro. Eh... Gonzalo, cuéntanos. Tenemos en estos momentos, muchachos, posteos en las redes sociales. Vamos a compartir los saludos que nuestros auditores están realizando a través del Facebook de Tu Zona X. Dos y dos y saludos, amigos. Nuevamente dos y dos y saludos a todos. Acá, Felipe Azócar responde: Gracias por responder mi pregunta de la semana pasada. Felicitaciones por este gran programa. Marco Fernández Fischer: Felicitaciones por el programa. Muy buenos saludos. Este dato es muy importante. Felipe Azócar Donoso. El 14 de febrero de 1878, la Asamblea Nacional de Bolivia acordó establecer el impuesto de 10 centavos por quinto métrico a las exportaciones de salitre efectuadas por la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta. Acá dos y dos y dice Rafael Torreblanca es nacido en las tierras de Copiapó 6 de marzo de 1854 y finalmente señala existe una población que lleva su nombre en la linda ciudad de Vallenar en la parte alta. Muy agradecidos los comentarios sí. a los amigos que están atentos a nosotros. Eh, Felipe, bueno, había que responder tu pregunta. Había que responderla. Y a uh, sí, bueno, ¿qué, qué más? Que agradecerle la cantidad de datos que nos aportó la semana pasada y está también. Semana? Y respecto a lo que nos comentó Felipe también, de ese 10 centavos por quintal de salir transportado, es tema para. Es el tema fuerte de la semana. De, de, justamente, de, de, de, este, de este programa. Eh, pero yo les comenté verdad Angelo que tenemos un, una sección nueva y esa sección nueva es para destacar un objeto del museo y vayamos aprendiendo de estos eh, objetos que nos han eh, permitido formar la colección que hoy día presentamos al público Sí, es muy importante porque ya que nosotros estamos ubicados en Santiago y a pesar de que hacemos muchas actividades de extensión en otras regiones, muchas de las personas no pueden conocer el museo es por eso que decidimos cada semana presentar un elemento de nuestra colección museológica y exponerlo a nuestros teleradio auditores. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva sección Conociendo el Objeto Destacado del Museo En esta oportunidad vamos a conocer el escudo que Chile utilizaba en aquella época que es un diseño bastante interesante El origen del escudo nacional contemporáneo es eh, creado en 1834 por don Carlos Wood quien lo presenta al Congreso Nacional destacando la imagen de un huemul y de un conto lo anecdótico que en aquella época, el escudo estuvo a punto de eh, no ser aprobado, puesto que estos animales no eran muy conocidos por nuestros queridos congresistas. El lema del escudo nacional de aquella época, por la razón de la fuerza, se queda conjuntamente al escudo nacional. Es aceptado gracias a la defensa brillante que hace Carlos Wood respecto de los animales nacionales, huemul y condor. Cuando se lleva a pedir a Europa la creación de nuestro escudo nacional para ser eh, realizado ya sea en eh, placas, timbres y todo lo que significaría eh, los elementos representativos en la documentación chilena, botones de uniformes en general, esta gente no entendía que era un huemul y que era un cóndor. Y asimilando las historias que tiene Estados Unidos con el águila, y animales eh, mitológicos van creando, como podrán ver acá ustedes, una especie de caballo con cola de león. Inclusive en algunos modelos tenemos unicornios, como por ejemplo cuando se trajo a Chile el blindado pobre blanco. En 1874 se produce una campaña eh, publicitaria donde el escudo chileno es justamente un unicornio con un águila. Esta hermosa pieza que está a la entrada de nuestro salón principal en el Hall de Honor Domingo Herrera, fue un regalo de la escultora nacional Paola Jankovic, quien, teniendo el modelo original, nos eh, hace entrega de esta maravillosa réplica. Vamos a dar las gracias a nuestra querida amiga Paola Jankovic por este hermoso regalo que nos hizo para disfrute de todos quienes nos visitan y quedan invitados para la siguiente cápsula. Acordémonos, el objeto destacado del museo. Eh, vamos a agradecer a Paola Jankovic, una destacada escultora nacional, una gran amiga. ...que se preocupó de donarnos esta recreación a base del original que ellos tienen... ...y que pertenecía a su padre de la antigua Fundación Jankovic... ...por el sector de independencia... Eh, ...ya no existe la fundición, pero ella siguió con la parte eh, artística de la familia... ...y eh, en una sección de lo que queda de esta fundición tiene su taller... ...es una talentosa, muy talentosa artista nacional... ...y que ha sorteado a través de los tiempos también duras pruebas... ¿ya? Eh, ...ella es de las primeras que ha trabajado con el reciclaje... ¿ya? ...y su material favorito es el aluminio, rocas volcánicas y madera. ¿ya? Y, no, un excelente trabajo... Sí. ...y también hay que tener en cuenta que tenía un excelente, una excelente fuente primaria... ...porque el escudo nacional, si ustedes se dan cuenta... ...ha cambiado mucho a través de los años... Y lo más importante de ese escudo nacional es que representa una época que es la misma de la guerra del pacífico. Ese era el escudo nacional de la época de la guerra. Ahí vieron ustedes algunas imágenes donde el diseño ha cambiado y cambió bastante. Tené, tenemos también, y eso lo vamos a hablar en un próximo capítulo, eh, los distintos de diseños. Entre estos, el, el que más destaco yo es el tema del unicornio. ¿ya? Mm. El unicornio, las colas de caballo Las colas la, de león las, las llamas extremadamente peludas Con cola de león también Claro, por ejemplo, si uno va a la plaza de Concepción plaza Que no es plaza de armas Sino que es plaza de la independencia Uno va a encontrar uno de estos escudos Dentro de la, de la fuente Exactamente Oye, vamos a entrar en materia Ya, ahora entremos ¿Ya? en materia Tierra derecha Reivindicación Reivindicación O ocupación ya. Yeah. Qué gran pregunta. ¿eh? Hay que tener en cuenta qué, qué dice las fuentes. Partamos de ahí, porque la, la, yo creo que partamos mejor viendo qué se enseñan en los colegios. Y qué es lo que se enseña en los colegios, según el libro primero medio, que nosotros ocupamos. Tu ocupación. Guacata. Y ahora vayámonos a las fuentes. Qué habla la fuente. Hay que pensar que ocupación es cuando tú tomas algo que no te pertenece. Reivindicación es cuando tú tomas algo que te pertenece o en algún momento te perteneció Ejemplos Segunda Guerra Mundial Polonia con Alemania Francia Después Italia que pues Fueron aliados Después Italia deja de ser aliado y es invadida digamos. Por ejemplo, ocupación Alemania Alemana de París Ocupación ¿Ya? ¿Ya? Ahí uno tiene el término ocupación Uno ve ahí las fuerzas alemanas en la Torre claro. Eiffel Okay. Pero ahora... Japón. Ocupación norteamericana de Japón. ¿Ya? Yeah. Oh. ¿Pero qué ocurre lo, durante la guerra del Pacífico? Porque esto no lo podemos llamar ocupación. Es muy sencillo, pues. Porque Antofagasta era chilena y siempre fue chilena. ¿Cómo lo podemos probar? Tendríamos que probarlo a través de fuente primaria. Exactamente, y las tenemos. Eh, nosotros conversamos en el primer programa... Muy, muy, muy rapidito, muy a la pasada que nosotros como país llegábamos en la época del Virreinato del Perú hasta Cobija y seguía después el Perú de pronto nos fuimos independizando último 1810 y los límites de Chile, del Virreinato del, del, del, del Perú Virreinato del de la Plata verdad eh, Ecuador van quedando fijos ¿ya? con la situación de que se iban a respetar las fronteras de las colonias para preservar estos territorios para la colonia española. Una vez que... Lo cual en teoría al comienzo funcionó. Exacto. Eh, de hecho, el año 24 acordémonos también que se toma el criterio del utiposidietis por eh, Simón Bolívar y él en forma muy perentoria nos dice, los países contratantes de esta convención deben respetarla a todo evento. Esto va a permitir evitar guerras en el futuro. ¿Quién fue el primero que violó esta convención, Simón Bolívar, al crear una república con el nombre de Bolívar, Bolívar, la República de Bolívar, Bolívar. así nació Bolivia el año 1825, cuando todas las repúblicas vecinas estamos independi independientes ya, funcionando, y eh, ¿cómo se formó Bolivia, D'Angelo? Bueno, Bolivia hay que tener en cuenta que pertenecía originalmente habían sectores que pertenecían a lo que era el antiguo Virreinato del Perú también a el Virreinato de La Plata y en algo que se llamaba la Audiencia de Charcas ¿Y el territorio? La Audiencia de Charcas era un territorio altiplánico, no tenía salida al mar ¿Y el que regaló el Perú? El tema es que cuando Simón Bolívar crea esta nueva república la dota de un puerto ¿Qué puerto es ese? Cobija. Cobija. ¿Y a quién correspondía ese puerto? ¡A Chile! Cobija era territorio chileno. Claro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué, ¿Cómo podemos entender que siendo territorio chileno, este señor, que no es chileno, por supuesto, está, estamos súper claros, se arroga las funciones de... Entregar un territorio que no era de él. A el, otra nación, o sea, a Bolivia. Claro, el tema es que en ese periodo, eh, la las repúblicas eran tan inestables y tan poco había, y tantos problemas internos habían dentro de las repúblicas americanas, especialmente en Chile, que eso se dejó pasar. Mira, suena, suena ridículo actualmente eso, pero así fue. Hay, hay un antecedente, sí, bastante cierto, que es cuando se produce ese problema, cuando se concreta ese problema. Para Chile, al menos, fue una, una violación. De nuestras fronteras, porque sí estaba claro. Y de nuestra propia independencia. En las memorias de los guerrillas del Perú, especialmente la de Ambrosio Higgins, que está muy contemporánea a la sucesión de hechos que eh, provoca, digamos, la claro. eh, desafección del territorio de, de, de Cobija a, a los chilenos. El año 26, en, en el mes de mayo, Bolívar, mientras Chile tiene una suerte de guerra civil. Una guerra muy especial. Un bueno, eh, que ya se había hablado eh, antes. Claro, es mucho, es mucho más compleja que una guerra civil, de hecho, donde se intenta fraccionar. Es una guerra de secesión. Claro, separar parte del Estado chileno hacia el sur y crear una nueva provincia. Bolívar aprovecha esta, esta coyuntura y ocupa, y está claramente demostrado, y ocupa Cobija. Recordemos que él, eh, el año anterior, recién creado, le pide al Perú la, um, el canje de Puerto de, Iquique, perdón, de de Arica, de Puerto de Arica, eh, por parte del territorio boliviano. Y la respuesta de Andrés de Santa Cruz fue que no le convenía y, por lo tanto, rechazaba esta solicitud de, de Bolívar. Y que I tampoco iba a aceptar algo que ya él mismo había entregado. Y, facto, se genera la situación distractiva en el sur de Chile y él nos ocupa cobija en forma totalmente arbitraria. Eso está súper claro. No hay, no hay duda. Eh, y después tenemos eh, que para evitar mayores problemas, el presidente Bulnes decreta, digamos, la, los límites de Chile que va del LOA hacia el sur. ¿ya? O sea, está ya delimitado, está claro, sí. y, eh, pero parece que las ambiciones bolivianas fueron más eh, más allá de, de quedarse tranquilo y, y como probaron que les resultó una vez, parece que quisieron seguir. Bueno, pero la posición chilena era bastante sólida, inclusive sí. vamos a encontrar... Aquí dentro de los censos nacionales aparece censada lo que era la chimba actual antofagasta. ¿Cuál es la importancia de un censo para un país, Daniel? Tú censas lo que tienes. Tan sencillo como es. ¿Es una acción entonces? Es una acción es soberana. Soberana y legal y además uno no puede censar dentro de otro país. ¿Qué tiene de importante? En el censo de 1865, un año antes de hacer el tratado con Bolivia, Chile censa el territorio de la chimba. Si alguien tiene dudas, por favor descargue el censo de 1865 desde el sitio web Memoria Chilena. Está en línea y al alcance de cualquier persona. Pero te van a preguntar, ¿y qué es la chimba? Independencia, el sector de La de chimba Santiago? era el antiguo nombre que se le daba a Antofagasta. Actualmente una parte de Antofagasta tiene ese nombre, que es la chimba. No tiene ninguna relación con la chimba acá de Santiago. Sí, vamos a hacer una pequeña aclaración. A la Irene Morales nació en Santiago, en el sector de la Chimba, no en... Antofagasta, el sector de la Chimba. Por si acaso. Es una no, no, no, pequeña aclaración no. que la hemos encontrado en varios sitios web sí. que habla de Irene Morales, que originalmente era antofagastina. Eso es falso. Se fue a Antofagasta a los 14 años, pero esa es otra Pero eso otra es, historia. Eh, harina de otro costal. Exactamente. Lo importante acá es reconocer que Chile siempre tuvo soberanía sobre Antofagasta. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? A través de dos... Tratados 1866-1874 claro, El del 66 está relacionado con la guerra contra España Y mientras Chile va a um, apoyar al Perú Se suma en, esto, eh, con este, en, esta, en esta situación Ecuador eh, Con tal de evitar lo que se piensa que España Lo que está buscando es recuperar sus antiguas colonias eh, Recibimos una muy mala noticia de parte de Bolivia Claro, hay que pensar que Chile tenía una línea diplomática directa. Y siempre, que es algo que Chile mantiene, y eso nos recuerda también un tema que vamos a tomar posteriormente referente al río Silala, que es actual. Pero Chile siempre ha tenido una sola línea diplomática. ¿Qué ocurrió con Bolivia con esa línea diplomática? Cada vez la iba cambiando. Ah, hasta el día de hoy. Hasta el, ¿Y ¿qué, <risa> ¿Por qué? Hay que pensar que también hay un tema que es de la historiografía boliviana. Durante el siglo XIX hubo gran cantidad de golpes de Estado dentro de Bolivia. ¿Y qué es lo que hacía una autoridad? Una autoridad desacreditaba todo lo que Eso había hecho anterior. la autoridad anterior. Entonces, si uno llegaba a firmar un tratado con Bolivia, ese tratado después quedaba nulo al momento de haber un golpe de Estado. Bueno, así llegamos al tema de la Ondaza, que desconoce lo que trató. El tratado de 1874. Y lo más importante, que él hace el gravamen de 10 centavos por quintal de salir exportado. El 14 de febrero de 1878, o sea, un año tuvo Bolivia para resolver este tema. Un año tuvo Chile para llegar a, un, a una solución diplomática. Ahí en la imagen podemos ver a Daza, al general Hilario Daza, que fue el que nunca quiso realmente aceptar la postura chilena. ¿Por qué? Aquí tenemos también... Que considera el tratado secreto de 1873 entre... Chile y Bolivia. Perdón, entre Perú y Bolivia. Que era un tratado tanto defensivo como ofensivo. Lo podemos ver en los textos de Caivano. Inclusive un historiador italiano pro-peruano. Donde él nombra y explica su capacidad ofensiva también. Él y fue historiador y periodista. periodista. Ah, sí. Hay que pensar que este tratado de 1873 entre Bolivia y Perú lo que hace es crear una sólida barrera contra Chile. contra Chile y se le suma el 24 de octubre del año 73 la República de Argentina sí. en calidad de defensivo claro. ¿Ok? A diferencia de Bolivia como tú dijiste, ofensivo y defensivo este tema es interesante puesto que nosotros vemos eh, ya eh, iniciada la Guerra del Pacífico como Argentina apoya con recursos económicos, físicos bélicos y con personal a la Alianza Perú-Boliviana no fue formal pero la cantidad de recursos habla de una intención de Estado ¿ya? y recordemos además que uno de los principales eh, argentinos que participaron en esta guerra se llama Roque Sáenz Peña y fue presidente de Argentina, presidente de Argentina y 1910. también fue prisionero del ejército chileno tras la toma del Morro de Arica. Y fue eh, enviado a San Bernardo. Sí. Ya es, uno de, es uno de todos los enviados a San Bernardo. Exacto. Lo bueno es que él ahí escribió un testimonio. Una carta. donde explica lo sucedido arriba de Morro de Arica. Claro, y es importante, ahora, viéndonos un poco con el tema actual, porque él describe la, el uniforme que utilizó eh, Bolognesi durante. El 7 de, de junio. Que estupendo. Y describe que él no ocupó las charreteras, sino que andaba con presillas. Esto en relación Alan. a la devolución de las charreteras. que autoridades oficiales del gobierno de Chile señalaran. señalaron, perdón, que le fueron eh, sacadas cuando él murió. Las charreteras. cosa que no es efectivo por los testimonios presenciales. y son presillas, que son unas pequeñas huenchas con. Los grados, unas estrellas, claro. ya, digamos que andan en los hombros Por lo tanto, estas charreteras Fueron sacadas posiblemente de su equipaje personal De su cuarto, de su casa Claro, algo que era bastante común Hay que pensara la guerra sí. Pero también lo importante, ya que hablaste del tema De San Bernardo, que San Bernardo Por si acaso, era el centro de presidio De los prisioneros Tanto peruanos como bolivianos Pero oficiales solamente, sí, solo oficiales. oficiales En San Miguel estaban. Y... y en Melipilla también Ahí voy a dejar el dato. Hubo uno que estuvo en Rancagua. También, sí. Rancagua. Ahí después vamos a ver el dato porque es importante. Porque fue uno de los presidentes de Perú. ¿Qué presidente peruano vino acá a Chile? ¿Prado? No. O oh, sí. Descubralo la próxima semana porque pronto? vamos a hablar de eso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos a dejar ahí la idea porque estaba pensando no. hablar un poco de los prisioneros de guerra. Y tomarlo con la Convención de Ginebra también. Perfecto. Y el trato, el trato dado y que fue criticado por la misma población chilena. Pero eso lo conversamos en el conversamos en el próximo capítulo. Ahora volvamos a Antofagasta porque creo que tenemos fuentes primarias por ahí Antofagasta Efectivamente, mira, acá eh, vamos a partir con lo que hizo Bolivia. ¿Qué ah? hizo Bolivia? ¿Qué, ¿Cómo cómo se desgrana esta madeja, digamos, de situaciones? Es entendiendo la cronología del problema. Y partamos con Bolivia antes del 14 de febrero. Ya. Primero, obviamente, voy a darles una pequeña introducción. Esta es una correspondencia oficial eh, escrita por Severino Zapata. ¿Quién es Severino Zapata? El prefecto... prefecto del departamento del litoral boliviano. O sea, es la máxima autoridad en la en Antofagasta. Claro, residente en Antofagasta, sí. Claro. Comienzo. Prefectura del departamento de Cobija, Antofagasta, 11 de... de enero de 1879, al señor administrador de la aduana. Señor, en el día de la fecha se han embargado los bienes de la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, suficientes a cubrir la cantidad que adeuda al fisco por derechos de exportación de salitre, comprendiéndose entre estos depósitos de aquella sustancia. Lo participa usted para que imparta las órdenes necesarias al objeto de impedir el embarque de salitre, solicitando, en caso de transgresión de esta orden, la fuerza pública que sea precisa para hacerla cumplir. Dios guarde usted, Severino Zapata. O sea que, muy claro, las eh, medidas represivas contra los empresarios chilenos. Claro, hay que pensar que desde el 14 de febrero del año anterior, 1868, habían pasado ya casi 11 meses y las medidas que toma Severino Zapata sobre las compañías chilenas, que eran de, y esto es importante decir, no eran del Estado de Chile, eran de privados con capitales chilenos dentro de Antofagasta. Territorio chileno administrado económicamente por Bolivia después de los, tra de los dos tratados 1866-1874 pero ¿qué tiene importante? voy a leer ahora eh, un fragmento que es bien importante porque les va a dar como una idea dice Antofagasta diciembre 31 de 1878 señor gobernador sirvas a avisar al ministro de Relaciones Exteriores que el día 28 del presente se ha puesto en vigencia la ley que graba la exportación de salitres, exigiendo el pago correspondiente a lo exportado, desde el 25 de febrero adelante. Dios guarde usted ese reyes, al gobernador de Caldera. Aquí hay una cosa importante. ¿Por qué se le está cobrando un impuesto y por qué nosotros decimos que no corresponde? Tenemos que referirnos a los tratados, a los dos primeros tratados, ¿verdad? Claro, especialmente el de 74. Exacto. Eh... Pero nace el, este problema con 66. el 66. Nosotros hablábamos que Chile recibe una muy mala noticia cuando nos estamos preparando para eh, luchar contra España y Bolivia sale con la sorpresa de que nos solicita y exige la cesión del territorio chileno en favor de, del boliviano eh, y Chile, ante esta amenaza de guerra directa, ¿verdad?, eh, de hecho el presidente boliviano muestra hasta la declaración de guerra firmada eh, Pero no autorizada por el Congreso Boliviano no. Que no confió en esta situación Pero el presidente boliviano se la jugó Y nosotros, nuestras, nuestras autoridades de época Le creyeron Y se realiza la sesión de territorio Del paralelo 23 minuto 45 sur Que esto es hasta Mejillones mejillones al norte eh, y sobre la misma se ponen ciertas condiciones ustedes comprenderán que cuando un país negocia con otro o empresa bajémoslo al a tema de empresa tú y yo hacemos una empresa ¿ok? yo tengo más acciones que tú ¿quién debería quedar a cargo de esa empresa? una persona que tiene más acciones y resulta que en este caso Bolivia queda a cargo que tiene un paralelo y nosotros tenemos dos como hay tanto por lo tanto ya hay una situación Extraña. Chile no puede decir que no a esta, esta amenaza de guerra, no podemos enfrentar dos frentes, ni español ni boliviano. Tenemos que pensar además, y lo que se hizo en la época, en potenciar la alianza contra España. Claro, en un concepto que actualmente ya está muy poco desarrollado, que es el americanismo. El americanismo fue una corriente que influyó bastante durante la guerra contra España que unió a muchos países latinoamericanos a pesar de que tenían grandes diferencias. O sea, inclusive Chile, diferencias internas también dentro del mismo país, como y el caso y peruano. Y ejemplo nosotros, de hecho. ¿verdad? Y sacrificamos Valparaíso para por lo mismo. Con el bombardeo. Tú a... descubriste algo que a mí me sorprendió yo creo que es meritorio decirlo respecto a, la, a las voluntades. ¿ya? Eh, respecto a las autoridades peruanas. ¿Qué pasó cuando estaban los españoles bombardeando Valparaíso ¿qué sucede en el Perú, D'Angelo? ya, dentro del en el mismo periodo existía una guerra civil donde se enfrentaron eh, tanto militares con políticos y que también lo que hicieron fue bloquear la salida de la escuadra peruana la escuadra peruana estaba separada y hasta que no se terminara ese conflicto político y diplomático la escuadra no iba a salir Ahora, la parte extraña de esto es cuando se enteran del bombardeo de, de, del bombardeo de Valparaíso en el Perú festejaron festejaron la destrucción del puerto chileno. Bueno, hay que pensar que Valparaíso y el Callao eran Competence. los dos grandes puertos del Pacífico y ahí ya nos podemos remontar a las palabras de Diego Portales que hablaba sobre la lucha so entre Valparaíso y el Callao lucha que finalmente podríamos considerar que termina en el año 1881 Con la ocupación del Callao Por parte de las fuerzas de Patricio Lynch Exacto, las fuerzas de ocupación eh, Bueno, en el tratado 66 Entonces nosotros entregamos territorio Se acepta La, la, la regencia Podríamos llamar económica De Bolivia Sobre este tratado Luego eh, se divide al 50% Que es otra cosa sí. impresionante Mitimota, nosotros no podemos decir que no y eh, la tercera situación es que siendo eh, Antofagasta el puerto más importante, más, más entero, con, eh, con muchos eh, elementos para el cabotaje, para el tema minero en general, muy bien implementado, Bolivia, señalando que los puertos que tiene son menores y son eh, más pequeños, nos solicitan que aceptemos la instalación de una policía aduanera para el menester de buena administración. Y nosotros, entendiendo que era Necesario, lógico, digamos, porque iban a estar al medio de los tres paralelos, aceptamos. Es por eso que hay bolivianos eh, del gobierno boliviano administrando económicamente el tema del tratado. Y eso también explica la presencia de, de policías, pero no soldados. Exacto, policías aduaneros. Policías aduaneros, ¿verdad? no soldados dentro de los territorios. Eso es importantísimo por el tema de la soberanía No hay soldados, no hay escuadra boliviana No hay fuertes bolivianos, no hay nada Pero cuando nosotros reivindicamos Antofagasta ¿Quiénes llegaron? Bueno, el gesto chileno desembarca Desde los buques de la escuadra Y lo más importante es que la, los grupos bolivianos se retiran Hasta llegar a Calama Y se retiran en el más completo orden y silencio Dédete eh, la carta De Daza Que nos sorprende Estos son documentos oficiales Ya Carta de Hilarión Daza Al perfecto del litoral Mi querido amigo Tengo una buena noticia que darle He fregado a los gringos Decretando la reivindicación de las alitreras Y no podrán quitárnoslas Por más que se esfuerce El mundo entero Por lo demás Usted verá si conviene más arrendarlas o explotarlas por cuenta del Estado. Espero que Chile no, no intervendrá en este asunto empleando la fuerza. Su conducta con la Argentina revela de una manera inequívoca su debilidad e impotencia. Pero si nos declaran la guerra, podremos contar con el apoyo de Perú, a quien exigiremos el cumplimiento del tratado secreto. Con este objeto voy a enviar a Lima a Reyes Ortiz. Ya ve usted cómo le doy buenas noticias que usted me ha de agradecer eternamente. Y como lo, lo dejo dicho, los gringos están completamente fregados y los chilenos tienen que acoger y reclamar, nada más. Manténgase con energía y no tema, porque en mí hallará todo apoyo, desde que su conducta es en bien de Bolivia y yo no tengo otro anhelo que el bien de mi patria. Esperando que así lo haga usted, y que conserve lo bueno, lo saluda su amigo y compatriota, Hilarión Daza. Bueno, para entender esta carta, nos, nos vamos a remitir al Tratado de 1874, que en el fondo es la mejora, la perfección del tratado anterior, que solamente negociaba el salitre y el guano. ¿Qué pasa con el Tratado de 74? ¿Cómo, en, qué, ¿En qué se amplió? El Tratado de 74 no solamente cambia el tema de los límites, que eso es bien importante sino que también cambia el sistema de reparto este sistema de reparto que no funcionó se cambia por un sistema de concesión por años pero además la parte importante es que se va a dejar súper claro la cláusula número 4 que en 25 años no se le van a cobrar impuestos nuevos a Chile de ninguna clase y bajo ninguna circunstancia y los impuestos que hasta ese momento se pagaban quedan congelados y además quedan nulos todos los acuerdos anteriormente contraídos entre Bolivia y Chile el territorio recordemos que es chileno acá ellos se están ufanando de echar a los gringos y confunden al administrador de la eh, el señor Hitch, que era era un administrador era un empleado claro, verdad eh, del de dueño del capital que eran, eran chilenos Claro, de la Sociedad de Ferrocarril y de, de, Pacífico, de Antofagasta. Antofagasta. Eh. Ante esto, vemos un cobro, vemos una prepotencia, vemos que están preocupados de nuestra reacción con Argentina, pensando que no nos vamos a defender, y reconocen el Tratado Secreto de 1874, 73. Donde, dice que van a 73, perdón, que donde dice que van a obligar al Perú a ah, ejecutarlo, ejecutarlo. ¿Ya? tenemos más fuentes primarias exacto, acá por ejemplo él habló de Reyes Ortiz Joaquín Godoy dice que descubre el objeto del viaje de Reyes Ortiz y el eh, halago que ofrecía al Perú a cambio de la alianza es uno de sus interesantes en uno de sus interesantes despachos comunicó a Santiago que Reyes Ortiz se encontraba en Lima gestionando el apoyo del gobierno basándose en el tratado secreto y ofreciendo ceder al Perú por un siglo toda la región salitrera que estaba en poder de Bolivia en ese momento. Y todo aquel territorio que obtuviese por la alianza en ejecución. O sea, es tremendamente clara la intención o sea, boliviana de quitarnos nuestro territorio y de meter al Perú ofreciendo lo que no era de ellos. De ellos. Bueno, y además de eso tenemos una fuente sorpresa. Exacto. Mira, antes de eso quiero eh, leer la, la carta de eh, Emilio Sotomayor, que creo que es súper importante. Comandanza en jefe de las Fuerzas de Operaciones del Litoral Boliviano. Antofagasta, febrero 14, 1879. Señor Prefecto, considerando el gobierno roto, el gobierno de Chile roto, por parte de Bolivia el tratado de 1874. Me ordena tomar posesión con, la, eh, con fuerza de mi mando del territorio comprendido, entre el, el, comprendido en el paralelo 23. A fin de evitar todo accidente desgraciado, espero que usted tomará las medidas necesarias para que nuestra posesión sea pacífica, contando usted con todas las garantías necesarias, como asimismo para sus connacionales. Yo guardo usted, Emilio Sotomayor. Bueno, esa es la fuente que inicia todo el, el conflicto de manera directa. La respuesta de Severino Zapata dice, señor, mandado por mi gobierno a ocupar la prefectura de este departamento, solo podría salir por la fuerza, puede usted emplear esta, que encontrará ciudadanos de Bolivia desarmados, pero dispuestos al sacrificio y al martirio, no hay fuerzas que con, con, eh, no hay fuerza con que poder contrarrestar, a tres vapores blindados de Chile. De hecho, teníamos dos. No. Ya, no Se contar. Pero no abandonaremos este puerto, sino cuando se consuma la invasión armada. Desde ahora y para cuando haya motivo, protestamos eh, a nombre de Bolivia. La verdad que en el momento que se presenta Emilio Sotomayor, desembarca, el señor abandona pacíficamente Antofagasta y se va a Calama. Sí. ¿Ya? Eh, y por último puertos mayores de Antofagasta y Mejillones Valparaíso, febrero 19 ya, ya estamos avanzando hallándose ocupado por el ejército chileno el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur y que Chile poseía antes de celebrar el tratado del 10 de agosto de 1866 y siendo urgente dictar medidas administrativas que consulten los intereses del comercio y de la industria en aquel territorio he acordado y decreto habilitar los puertos de Antofagasta y Nijillones, deja súper claro los dos tratados y que siempre ¿Sí? el territorio fue chileno, claro, del 66 y en otro comunicado hablan del 74 y es aquí donde tenemos esta, esta carta sorpresa que vamos sí. a pedir a, eh, a nuestro amigo Gabriel eh, que gentilmente nos acompaña y eh, al cual agradecemos también sus intervenciones anteriores en nuestro programa Gabriel por favor República de Chile Ministerio de Relaciones Exteriores Santiago Febrero 13 de 1879 Señor Ministro el 12 del presente mes Su Excelencia el Presidente de la República ordenó que fuerzas nacionales se trasladaran al desierto de Atacama para reivindicar y ocupar en nombre de Chile los territorios que poseía antes de ajustar con Bolivia los Tratados de Límites de 1866 y 1874. El Tratado de 1866 fue anulado y desapareció con la celebración del que lleva la fecha del 6 de agosto de 1874, y este último acaba de ser abrogado por actos deliberados y persistentes del gobierno de Bolivia. Qué importan no sólo el desconocimiento completo de las obligaciones que aquel pacto solemne le imponía, sino también una injuria a la lealtad y espíritu conciliador de Chile que el honor nacional no podía consentir. Agotados los expedientes de conciliación que su anhelo por la tranquilidad de la América hacia Chile poner en incesante ejercicio, desoídos y desdeñados por Bolivia todos los llamamientos que se le dirigían al cumplimiento de obligaciones legalmente pactadas en el tratado de 1874. No quedaba a Chile otro camino que colocar nuevamente su bandera en los territorios de que era dueño y devolver con ella a la numerosa población chilena y extranjera, a sus industrias y capitales allí radicados. La tranquilidad la confianza y el bienestar de que la administración boliviana les había hecho carecer muchas gracias Gabriel muchas gracias, muy clara la fuente excelente voz también así, ah, ¿eh? contratado recono vos. reconocimiento ahí <risa> voluntario permanente Gabriela ¿eh? oye, eh, acá efectivamente están, eh, se está reconociendo las causas se está dejando claro la actitud de Bolivia actitud, eh, Hablamos siempre de, de autoridades Porque la verdad que entre pueblos nos llevamos muy bien Entre los ciudadanos eh, Había muy buenas relaciones sí. en general Pero eh, fueron las autoridades políticas De Bolivia y de Perú Las que nos llevaron a nosotros bien. A defendernos Porque Chile nunca fue el agresor ¿ya? Y sobre lo que leíste Gabriel no, Queremos hacer Una Vamos a leer un, Una situación que publicó el Ejército de Chile. En su cuenta oficial. ¿Ya? Esto es en la cuenta oficial del Ejército de Chile. Y la verdad es que nos sorprende mucho. Y dice lo siguiente. Hoy se conmemoran 141 años de la ocupación de Antofagasta. Puerto donde se embarcaron tropas del Ejército de Chile. Con el, disculpa, está muy alto, con el fin de hacer respetar el Tratado de 1874 con Bolivia. Con ello se evitó el remate de los bienes nacionales vinculados a la explotación del salitre. Dángelo, qué cosa tiene de malo esta comunicación oficial del gobierno del ejército de Chile? Ya, primero yo veo dos cosas tirando para tres. Que la más importante es cuando habla de ocupación de Antofagasta. ¿Qué? Aquí estamos hablando y lo que conversamos. ¿Qué hoy dijimos día al principio? Es reivindicación porque el territorio era chileno. Segundo. Dice que el ejército desembarca para hacer respetar el tratado de 1874, lo cual es falso, ya que el la razón por la cual desembarcan es porque está roto el tratado, como lo pudimos ver en la cita de Sotomayor a Severino Zapata. Y finalmente, con eso se evitó el remate de bienes nacionales vinculados a la exportación de salitre. No, porque los bienes no son nacionales, son de capital chileno, que es totalmente distinto a un bien nacional. Un bien nacional, por algo de un Ministerio de Bienes Nacionales, que es lo que corresponde al Estado. Claro, ellos Esto pagaban, era de privados. Claro, ellos pagaban sus derechos por explotación, pero las infraestructuras, eh, caminos, trenes, todo era de los particulares. De hecho, está, está en las convenciones. Pero eh, a mí me sorprende que si las autoridades oficiales de aquella época y de ejército, como Emilio Sotomayor, representando el gobierno de Chile, dejan claramente... ...estipulado que el territorio es chileno... ...y que el tratado está roto... ...y es una reivindicación... ...y que se actúa... ...ante la negativa permanente de querer conversar Bolivia... ...y que lo... ...que el mismo Hilario Daza reconoce que son privados... ...de las cartas que leímos... ...entonces por qué... ...141 años después... ...confunden a la ciudadanía... ...yo invitaría a los historiadores... ...a la gente que escribió este Twitter... ...este post... ...que por favor estudien un poquito más... ¿no? ...sería importante porque son ellos la voz responsable del ejército hacia la comunidad, hacia la ciudadanía. Y los dejo invitados a contestarnos. Claro, de la misma manera que dejamos a todo el público invitado a nuestro museo, Cienfuegos claro. 50B, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Y sábados de 11 a 15 horas. Y eh, en pleno centro de Santiago, un metro de la, de, a una, una cuadra de metro, Los héroes. los héroes, eh, nuestra página web www.guerra del Pacífico 1879, nuestro Instagram, Museo Guerra del Pacífico, y en Facebook, Fundación Museo Guerra del Pacífico. Eh, damos las gracias por la atención, el cariño demostrado y los, eh, nos encontramos el próximo sábado.